Luis Alberto Vargas El Piri resultó herido de bala durante el fin de semana en un incidente registrado en la reforma de Villarriba. Es señalado como irresponsable de causar heridas a los jóvenes Alexander Remijo y Emmanuel Rosario. Al ser cuestionado narra su versión de los hechos y afirma intentaron matarlo. Como yo lo estaba esperando. Fueron tres veces a mi casa. Ayer fue en mi casa. Frente, frente a mi casa, yo iba llegando a mi casa con la leche del niño y, y me cay, venían atrás y mi me traían a tiro, me pagaban seis disparos. Exactamente, ustedes tienen algunos negocios que porque ya tú no querías o yo no quería trabajar contigo por eso. Yo ni lo conozco, esos tigres, esos tigres los mandó mito a que me maten, porque el hijo de ahí cayó preso, porque le dio unos tiros a una gente en el aguacate. Dikrin lo agajaron. Él dijo que, que yo se lo metí ahí medio. Que me iban a hacer peor que lo que le hicieron a Chivo. ¿Dijeron ellos? Sí, eh, eh. ¿Quién te mandó? ¿Quién lo mandó a hacer? Sí. No. Mito dijo. Que me mandó a llamar a y Me mandó como 10 notas de voz, pero la borraba de una vez. Que me iban a hacer peor. Que como la que le pasó a Chivo fue Chivato. Pero. Yo no tengo que ver con eso. Porque Chivo. No es familia mía, ni nada, yo ni lo conozco. ¿Dónde tú eres? Yo soy de la Reforma, vivo en mi barrio. Fue a una casa de ¿Tú mi. Un cartelón, ¿En qué sector ahí? Ellos. Sí, fue fue llamado, llegando a mi casa, a una casa llegando a mi casa. Esta es la casa mía, y al llegar ahí, ahí me entran a tiro. Ellos dos. Sí, pero bueno, la comunidad de ahí, todo el mundo sabe cómo fue el caso.